Hola chicos, hoy vuelve a ser un día muy muy feliz para mí y el segundo día más esperado del cultivo, la cosecha, por supuesto el más esperado es la cata. En esta ocasión, como ya sabéis, he cultivado esquejes de Critical Bilbo, Matanuska, Somango y White Widow. De ahí la uniformidad y estabilidad. Voy a cosechar un poquitín antes de lo que debería, pero es que el verano está llamando a la puerta con su calor y empiezo a tener temperaturas demasiado altas que no consigo reducir. Normalmente enciendo por la noche para evitar que el calor del día se sume al de la lámpara, pero ha llegado el punto que incluso por la noche hace mucho calor y no me puedo permitir el gasto de un aire acondicionado para un cultivo de autoconsumo como el mío. Siempre lo decimos, pero lo repetimos por lo importante que es. El momento de la cosecha es uno de los momentos en que más huelen las plantas, ya que al cortarlas y manicurarlas rompemos tricomas y sueltan todo su aroma, al que curiosamente nuestra nariz se acostumbra rápido y puede parecer que huele poco, pero no es así. Puede estar oliendo desde el portal sin darnos cuenta, a nosotros nos encanta ese olor, pero no a todo el mundo tiene por qué gustarle. Por lo tanto, simplemente por respeto y por seguridad, tenemos que evitar molestar a los vecinos con olores indeseados. Para ello, hago la manicura lo más cerca posible del armario y mantengo el extractor encendido con su filtro para que todo el olor pase por él y lo elimine. Vamos a ponernos manos a la obra. Para cada trabajo es muy conveniente tener la herramienta adecuada y como veis, tengo varias tijeras para cada trabajo en particular me han dejado unas tenazas para poder cortar los troncos gordos. En otras ocasiones he usado unas tijeras normales o cuchillos y conseguí con mucho esfuerzo más bien desgarrar la planta que cortarla. Así que ahora me resulta mucho más fácil cortar los troncos gruesos. Las tijeras Bat Clean las uso para la manicura en general. Las tenéis de punta recta o de punta curva, ambas con su muelle para ayudar a que se abran solas, sin esfuerzo. Con ellas hago el 80% del trabajo. Quito las hojas grandes así como las cercanas al cogollo. Las tijeras de punta fina negra se han convertido en una de mis favoritas, ya que me valen para hacer manicura, pequeñas podas, etc. Algunos cultivadores comentan que las utilizan para el mantenimiento de las madres y que no querrían otras. Con ellas hago el trabajo más fino y al detalle, quitando los peciolos y las hojas de dentro del cogollo para dejarlo perfecto. Me han dicho en la barraca que en la manicura hay varias filosofías, por llamarlas de alguna manera. Por un lado, la manicura que se hace pensando en la conservación a largo plazo. Los cultivadores que la practican no retiran más que las hojas grandes, dejando las hojas pequeñas que rodean el cogollo para que lo cubran y protejan la resina de los roces evitando también que les llegue la luz y el polvo. Por supuesto, las hojas se retirarán a la hora de fumarla y según dicen es uno de los métodos más recomendables si se trata de cosechas anuales que se guardan en grandes cantidades y que acabarán rozándose mucho entre ellas. También en sativas que tienen cogollos delgados más aireados y hojas finas, pero no tanto en índicas, con cogollos y hojas densas ya que puede retrasarse el secado más de lo deseable y producirse un ataque de hongos. Por otra parte, pensando sobre todo en comodidad, encontramos la manicura que llamamos clásica, que se reduce a cortar las hojas a ras del cogollo. Esta es la más común y fácil ya que casi cualquier tijera vale para este fin y la tarea se simplifica en cuanto a tiempo empleado. Y por último, pensando en acelerar el secado y mejorar la presencia estética, está la poda que llaman a la holandesa, o al detalle. Se conoce como holandesa porque era practicada por los coffee shops para que la hierba secase rápido al no tener hojas, pudiendo sacarla al mercado más rápido y con mejor aspecto. Luego se aprovechan los restos de manicura para hacer hachís. Hoy en día con las manicuradoras mecánicas eso ha cambiado ya que estas no pueden meterse en el interior del cogollo, por lo que el resultado no es tan limpio, pero el ahorro de tiempo les compensa. Pues ya veis, yo me he dejado algunas plantas con las distintas manicuras para ver cuál me acaba gustando más. Siempre es divertido probar cosas. En esta ocasión, en vez de colgar las plantas boca abajo, me he hecho con una malla de secado que puedo colgar en mi armario e ir dejando en cada instante mis cogollos sin los troncos y ramas, separadas por variedades. Como veis, estas mallas son de tejido perforado para permitir la perfecta ventilación y diseñadas para aprovechar al máximo el espacio. Ahora solo me queda dejar el extractor encendido, esperar y vigilar que estén frescas a oscuras y que la humedad no suba del 50-60% y dentro de 10-15 días podré empezar a probar estas nuevas variedades. En el próximo capítulo os enseñaré mi nueva adquisición, unos botes herméticos para poder conservar correctamente mis cogollos.